Buenas noches y bienvenidos. Eh, esta es la parte de deportes de este informativo y vamos eh, rápidamente al hecho que bueno ha recorrido el mundo por eh, esta actuación eh, nefasta del fútbol femenino a cargo de bueno de una portera de, de, de un equipo digamos la portera de, de la vida, ¿no? Que ha eh, protagonizado bueno vamos de de, de, de desastre, ¿no? digámoslo con todas las letras eh, un desastre enorme, para ello tenemos que transportarnos a Latinoamérica, ¿eh? tenemos que transportarnos a la República Argentina más concretamente a Mar del Plata allí, eh, bueno, es donde es oriunda esta portera eh, llamada Sofía que bueno, ha venido repitiendo magras actuaciones eh, durante, digamos todo el transcurso de su carrera en esta vida Como colorario de, de ello Vamos a mostrar el, Estas imágenes que van a hablar por sí sola Que son del, del 23 de mayo Puede ser un 23 de mayo cualquiera Pero vamos a centrarnos en el 23 de mayo eh, Más nefasto De esta portera o guardavallas Vamos a ver las opiniones Algunas opiniones de, de, las, de las personas Que son hinchas de, de, de la vida, del cuadro de la vida De esta, de esta portera y, y bueno, y su actuación eh, eh, realmente eh, que bueno, como decíamos las imágenes van a hablar por cif horas ¿Qué es lo que tú piensas? que eh, eh, ¿Cuál es el desempeño en realidad eh, de la vida misma de, de esta persona? Como dormido, sin expectativa de ganar partido, sin ganas de luchar sin iniciativa ninguna la verdad, que yo creo que de este año el peor partido que he visto, pero ya no de este año, quizás, de los últimos 5 o 10 años. Antes del partido ya se sabía que más o menos lo que iba a pasar, que cuando más fácil tienen las cosas y las circunstancias se dan más o menos así que para resolver la papeleta antes de tiempo, pero. Pues, fallas. Es lógico que la parcialidad de, de, se sienta frustrada ante eh, las magras actuaciones que viene llevando a cabo con su vida esta persona Ahí vemos, ven, vemos eh, exactamente los, los momentos nefastos en que las oportunidades vienen a su mano y parece que la dejará pasar así porque sí eh, Fíjense cómo la oportunidad se va, va ingresando como por, por su casa este, dentro de la, de la portería de la, de la propia existencia Bueno, vamos a establecer un contacto con la República Argentina Más concretamente con eh, la ciudad de La Plata Con bueno, su psicóloga particular eh, Estamos en contacto con, con la señora Silvia Este es la psicóloga ¿no? de, esta, de esta portera Hola, buenas tardes, sí, sí, soy la psicóloga. Sí. Eh, la psicóloga eh... de una chica sofía, ¿sí usted? Sí, sí, justo Estamos en el informativo para, para de por desastre y estamos pasando eh, algunas escenas de las magras actuaciones en la vida de esta de este individuo. Eh, uy, ¿Qué pericias eh, psiquiátricas se le efectuó? Mire, esto ha estado en tratamiento de todo tipo. El Ajá. problema es que ha hablado con una gente que estaba en esa mar mística y realmente eso fue lo que la ha tirado para atrás. Ah, ah, ah, ah, eso no es un dato menor. Eh, usted dice claro. que ha estado re, eh, juntada con algunas personas, que con algunas ideas eh, estrafalarias que la han llevado por ese camino, digamos. Por supuesto, ideas realmente locas, eh, como viajes astrales y, reencarnaciones y todo ese tipo de cosas que pobrecita la tienen re mal y a bueno, la familia imagínense bueno realmente está muy mal porque qué hacemos ahora con esta chica que se cree que se va a dormir y realmente se va a ir a viajar a, a españa vio con, con todo eso de que el novio está en españa eso la está pobre piensa que cada vez que viaja en astral se va a ver al, al, al pobre tipo y nada que ver vio entonces eso la ilusiona y y no sé, realmente ya no sé qué medicación darle eh, Eso eh, realmente muestra a alguien que está totalmente chalado eh, ¿qué, qué, ¿Qué tratamiento usted re recomienda para, para, este, para este tipo de casos? Y primero hay que aislarla de todo este tipo de gente Imagínese que esta gente es la que la ha llevado a, a estas cosas hay que aislarla de, de esa gente y, bueno, y no sé, contenerla familiarmente, o sea, eh, su familia es, es genial, pero el problema es ella y yo, es la, la manzana podrida del, del cajón. Sí, Así sí. Que, que no sé, no sé mucho qué decirle, pero eh, seguiremos en tratamiento y veremos si de alguna manera la podemos contener. Mm -hmm. eh, pero sí, mucho fármaco y, y tratar de que esa salga de esos lugares. Muy bien, muy bien. Es sí, lo más importante. Eh, sí, todos, terapia. todos queremos que sí y los aficionados de, del deporte de la vida este y de, en particular de su desempeño este, en, este, en este deporte, realmente es, están todos y estamos, vamos, la prensa también, este, muy expectante por lo que puede pasar con... Con el desempeño de esta de esta chica eh, Queríamos la palabra de una profesional Y de una persona eh, cercana Para que bueno nos dé una visión un poco más global Así que bueno le agradecemos mucho Silvia por su colaboración Bueno, no, por favor, por favor Gracias a ustedes Espero que podamos hacer algo por ella Porque realmente es una, una buena piba Pero digo que se, se, se perdió, pobrecita Se perdió Está Bien. mucho mejor en el deporte que en, que en la vida Y eso no está bueno No está bueno muy bien, bueno, muchas gracias y, bueno. y seguiremos en contacto, entonces. Gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Vamos entonces despidiéndonos, eh, gracias eh, por su amable atención y esperemos que estos 23 de mayo no se sigan repitiendo de esta forma eh, y no se sigan prolongando en el tiempo. Este esta parte debemos agradecer eh, a Silvia Rodríguez de Colonia Uruguay y bueno a y Aldo Suárez eh, que van a dedicar este segmento a Sofía para bueno, su cumpleaños, eh, a pesar de todo. Bueno, feliz cumpleaños tía.